Hey, ¿Cómo están? Um, ¿Cómo? ¿Cómo se le, les explico este video? Solo puedo ganar con su fusil, vamos. ¡Soy gay! ¡Soy gay! Ok, um, en este punto del video ya me había dado cuenta que uh, ni siquiera había elegido el juego el cual iba a grabar en el OBS. Entonces no se veía una mierda. <risa> ¡Estúpido! No, no voy a ni siquiera necesitar una escopeta, weón. O sea, yo, yo pensé que iba a ser un desafío fácil, pero no mames. Yo no me confundirá con el otro y jajaja ja ja, ja ja ja ja. ¡Mira las kill! No necesito ni siquiera una escopeta. Ok. Este tipo no conoce lo, el pasto, weón, en sí Eh, Y ahora supongo que están botando la construcción o me vienen por abajo. Qué inesperado, eh. ¡Mira las kill, papá! ¡Mira las kill! La verdad sí me lo esperaba, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! Ok, ahí enfrente hay... Escudo. Y este tipo tiene, claramente. Creo que está haciendo lo mismo que yo, Jaja WTF Ah, tenía... Tres de vida, lo dije, tres de vida Hermano, esta cosa está rotísima ¿Y como Ah, espérate, este tipo... Ah <ríe> próximo culiao que me encuentre, con próximo culiao que violo Bueno, de que me venga un puto tornado encima Y no escuche nada Por ende, no sepa de dónde vienen los enemigos, por supuesto Qué poca esperanza, güey No mames Oh, no, oh, Déjame decirte campeón que no eres el único que sabe famear, güey. Pues. Pero, weón, oh, ¿por al día siguiente El, el amor, el amor. Ok, um, no sé cómo decir esto. Tengo que completar este desafío de alguna manera. Así que uh, voy a jugar con sus fusiles. Hasta ganar una partida con sus fusiles. Por favor, que alguien me mate. El amor se transforma. Se transforma. No, no lo puedo agarrar. Esto no debería. No. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. No debería, no debería, no debería. Hice trampa, bro, pero... Hice trampa, pero es que no iba a dejar que este conche su madre me matara, weón. Bueno. En especial porque cayó arriba mío. Eh, con un sus... ¿Sí? No, no. Sí, sí, esto esto no está roto, weón. No, no, no, no, no, no, no. Está totalmente balanceado, mi rey. 100%. Sí, bueno, ahí sí, me, ahí sí me mamé, pero. Yo creo que sí, ¿no? Yo en una partida de arena voy con dos subfusiles y una escopeta. Ay, bueno, es que la idea es subirlo a YouTube más que nada. ¡Muere, puta bastarda! trajer de mierda, tu vieja! Ah, sí, esto no está roto, Epic! Esto no está roto, está balanceado. Estúpido. ¿A dónde crees que vas, bro? No se te olvide que tengo un subfusil. Bueno, eh, a mí también parece que no se me olvidó, eh. Está balanceadito. Está balanceado mi rey. pura puro. Puro nerf, weón, puro nerf como el minero. Ya le voy a ir a este heal, weón, porque lo más probable es que ya tenga todo de vida. Y yo ni siquiera tenga las armas recargadas. Soy no chistoso, weón. Bueno. Ah, ah. bueno, me lo imaginaba. Mira cómo me baila. Tommy, uff, mate justo. Pero me reí, no te Necesito su sirva. de puta. Creo que balas, pero no me subro. Paso. Paso. Listo, no, no pasó nah, nada, se va ¡Oy, no me nada mal. ¡Qué no, heal bueno, eh! ¡What the fuck, amigo! Ah, ¿cuánto te Ah, no, mira, lo dije a 3 de vida, 12. increíble. Qué bonito, weón. Se lo está quemando el equipo. ¡Oh! Cagaste, no, no, no, no, no. Llámenme Godplay, one bueno. Ahora yo voy a hacer el God eh, No, no, aún no, no. Ah, sí, sí, almorcé ya. Sí, comió. ¿Qué fue eso, amigo? ¿Ah? Voy a ir a tu, ¿eh? Ya no mire que esta toalla esta moja desde la mañana. ¡Uh! ¡Qué onda, hijo! la <risa> toalla. Tomás. ¿Qué? El bot. Que tengo que ser un hermanito bueno. A ver... Ah, ah, <coughs> en general, ¿qué dirías de batalla campal de Fortnite? ¿Es demasiado fácil, perfecto o demasiado difícil? Como... Uh, no, demasiado fa... no, demasiado difícil, obviamente. Oh, Gil, culiao, conche tu madre, weón. Y todavía me preguntas, hay que cerrar Fortnite, weón. Juguemos Cuphead, weón. Acuérdate que te lo debo. ¿Entendés? Estúpido, no, no entendés. Porque tenés 11 años, 11 años y tu papá te hace todo en tu casa. Por eso no entendés, imbécil. Entonces cerré el orto, cerré bien el orto y no me hables. Oh, que es corta la canción, weón. Bueno.